Haití busca modificar los aranceles a los bienes importados desde la República Dominicana, superiores a los que habían presentado como aranceles consolidados. Circuló en el país la versión de que la vecina nación se prepara para hacer la notificación luego de atender las sugerencias de reformas por parte del Fondo Monetario para que se estabilice su economía. Sobre esta información, el economista Fran Tejada explica esto podría afectar a la clase pobre del vecino país. Además de un componente económico importante, tiene un componente social, si se quiere, un componente humanitario de solidaridad. ¿Por qué digo humanitario de solidaridad? Porque los, los compradores haitianos, que asisten al, al mercado binacional que se celebra eh, en la este No son los habitantes de Petiónville, ni son los de Puerto Príncipe. No es la clase alta de Haití la que va a comprar huevos, espaguetis, eh, coco, que compra mucho coco. Eh, víveres, vegetales es la clase más pobre de Haití y siendo la clase más pobre de Haití es porque nuestros comerciantes o sea el gobierno dominicano a través de nuestros comerciantes les colocan ahí en la frontera eh, un mercado que le puede ofrecer a precios muy económicos una cantidad de productos que ellos no pueden producir Aclaró también que la medida afectaría a la economía dominicana que participa de forma activa en el comercio binacional con Haití. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.